Buenos días. Yo estoy completamente conforme a lo que el señor Dofferma está pidiendo. Con la protección. De... Magistrada, yo dejé de escuchar lo que ella está diciendo. Tiene que hablar un poco más alto. Buenos días. ¿Me oyen? Yo estoy conforme a lo que el señor Jóven me está pidiendo ministerio. Todos sabiendo la no nos vamos a Y quisiera que sea Está bien. Vamos a escuchar al señor Genaro su parecer en relación a si se conoce virtual o presencial la audiencia. El habeas corpus. Bueno. Eh, primeramente, yo estoy de acuerdo con Operman porque ha entendido que, como dice Opperman, de que no es realmente lo, lo que nosotros esperamos, sino que sea habitual. ¿Por qué razón? Yo entiendo que Ingrid está hablando... De que yo no puedo. Señor, el eh, señor Genaro, no le estoy mirando desde aquí. Solamente me interesa saber si usted quiere audiencia presencial o virtual. Solamente en cuanto a ese punto. Presencial. Ok, está bien. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la impetrante, la señora Marlin. Queríamos saber su parecer en el tipo de audiencia: virtual o presencial. Aquí, toda la audiencia le están haciendo virtual porque hay aquí hay muchas personas con COVID.